¿Qué tal amigos, qué tal amigas de Radio 1650 AM? En este día en que celebran sus bodas de plata, sus 25 años al aire, les deseamos éxitos, bendiciones de Dios Padre Todopoderoso mediante intercesiones de tu parecer, Acupé, nuestra madre. Felices bodas de plata, Radio 1. Es el deseo desde Noticias Viuda 1, en el barrio San Vicente, ciudad de Asunción, República del Paraguay. Que Dios les bendiga y les acompañe siempre.